que estamos radicalmente en contra de evitar de, de que, de que la nueva romareda, tal y como le están planteando ayer del Gobierno, suponga un pelotazo especulativo. Desde el punto de vista público, enajenando suelo, que es lo que viene haciendo el ayuntamiento siempre que no tiene dinero para pagar infraestructuras, en unos tiempos en los que los barrios requerirían de ese dinero, o sea que la prioridad sería… Antes, trabajar en la ciudad consolidada con viviendas sociales que un campo de fútbol de, esta, de estas características. Y por, y por otro lado, si se trata de, de jugada especulativa de capital privado, pues bueno, eso nos parece eh, mucho peor el que, el que el Ayuntamiento. Una vez más, como ya ha venido haciendo con otros terrenos, con Pontoneros, con Quirón, etcétera, se, se posibilite a través de suelos públicos, pues negocios privados... Que nos, que nos rentan a futuro para el bien de la ciudad. Lo que nos preocupa, fundamentalmente, es que si, si va a haber una rehabilitación del estadio, pero esa rehabilitación tiene que ser a costa del presupuesto municipal, eso nos, nos, eso nos introduce muchos interrogantes. Porque si eso es a costa de una jugada especulativa, como ya anunció el alcalde Azcon, por ejemplo, en la ronda de Hispanidad, donde se iba a construir en, en esa zona, acordaros, del cuartel de la policía local, donde, donde está... Eh, ese espacio donde hay usos para aprendizaje, para aprendizaje de los niños ¿no? de ese parque público móvil no ahí va a ir una una, una zona de, de grandes viviendas la pregunta es entonces a dónde va el planeamiento urbanístico en esta ciudad en la que desde hace muchos años solo se está construyendo viviendas para ricos ¿eh? y estamos hablando del portillo de las torres de la Estación de Licias, de las torres de Plaza Europa. O sea, aquí solo se está construyendo viviendas para aquel que tenga capacidad para gastarse en, a partir de los 300.000 euros o 400.000. No, es, es, este modelo de ciudad es, es un modelo de ciudad para rentistas y para especuladores, para aquellos que tienen capitales que pueden eh, destinarlos a invertirlos en, en vivienda, es decir, en especulación de la vivienda. Pero lo que no se puede hablar es de cómo se hipoteca el presupuesto de nuestro ayuntamiento en inversiones a los barrios en los próximos 10 años, que es lo que supondría gastarse 100 millones eh, en, esta, en esta infraestructura. Bueno, nosotros que pensamos que, que tomar una decisión de, de este tenor no puede ser a prisa y corriendo. ¿eh? Y ahora se quiere acelerar todo, incluso se habla de un proceso participativo a iniciar el 10 de mayo cuando. Cuando faltan informes técnicos, nos falta, nos falta saber que, con qué criterios se va a adoptar esta decisión. Porque el coste económico es importante, pero ¿y los costes medioambientales? La Unión Europea está hablando siempre de, de primar la rehabilitación sobre la nueva construcción por lo que supone de la huella de carbono. Bueno, y, y aquí nos empiezan a decir ya que rehabilitar el... el el campo va a, salir, va a salir más caro que hacer uno nuevo. Ojo, ojo, ¿cómo analizamos el tema de los gastos en materiales, del problema de la inflación y el problema de la huella de carbono que supone un nuevo estadio con la demolición del anterior? ¿Qué esa es la mejor fórmula para evitar la especulación como, como, se, como se está dejando caer ¿no? en estos momentos. ¿no? Teniendo en cuenta también que eso incluye también el análisis de cuál va a ser la gestión de ese campo municipal, va a poder haber otros equipos que disfruten de ella, el, no sé, el, el, el ebro, el equipo femenino de fútbol, no sé, va a ser si como equipamiento público van a tener acceso otras entidades deportivas también para su disfrute. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Desde el punto de vista social y cultural, se encuentra en una zona lo bastante bien preparada como para cometer desde el punto de vista de la, de la hostelería o de otro tipo de infraestructuras, para cometer la gente que acude allí. ¿no? Ahí están también los, los porches del audiograma. ¿no? Bueno, yo creo que hay suficiente infraestructura para, para que posibilite que también la gente se traslade a pie, que eso es, que eso es lo mejor que puede haber en una ciudad como la nuestra, ¿no? que la gente pueda ir andando a los sitios, que es uno de nuestros eh, valores. ¿no?